Tenemos hoy un gran expositor, César Basani, un conocedor enorme de, de la realidad cooperativa. La verdad que nos, nos parece extraordinario que él, él sea el, el, el motivador, el, el que dispare el debate. Y esto, por último, nos da ganas de ya poner en marcha un, una metodología que estábamos discutiendo en el, en el INAES y que esto nos, nos, nos pone claramente en la necesidad de hacer lo que es eh, el foro INAES, donde abordemos temas de la coyuntura y, y nos saquemos las dudas, eh, ustedes y nosotros, ¿eh? de qué es lo que está haciendo INAES, qué está, están haciendo ustedes, ¿eh? y esta cogestión que significa el INAES, sea, no solo se exprese en el directorio, sino se exprese en una base más amplia, ¿eh? que es la que construyen ustedes día a día desde el cooperativismo y el mutualismo, y nosotros intentamos apoyarlo desde el INAES. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra al compañero Juan Rich. Muchísimas gracias, Mario. Un saludo, un saludo a todos. Eh, bueno, yo muy muy rápidamente yo, yo les quiero contar cuál es cuál es el marco en el que, en el que surge todo esto. Porque ese marco es muy importante. Eh, surge porque eh, para Mario, digamos, y para la conducción del INAES en este momento, hay una nueva concepción de lo que es economía social. Históricamente economía social es para todas las cooperativas El INAES hoy contempla que la economía social es un conjunto mucho más amplio. Es decir, se suele decir que eh, economía social sería... Todo, toda aquella producción de bienes y servicios al margen de la lógica de la Todo no, eso no la... nos, nos interesa a nosotros como economía social y lo, y lo valoramos como economía social. Esta es una idea fundamental, porque luego viene la otra, que el INAES se, se considera el abarcador de toda esta economía social. El INAES se, se, se autoconsidera el Estado frente a toda esta economía social. Y esto también es una cosa histórica, porque nunca fue así. Es decir, el INAES siempre fue nada más que el órgano de, de Contralor, y con, este, si se me permite, con este, algunas falencias en, en promoción, inclusive, pero nada más que, es decir, considerando economía social, nada más que el conjunto de cooperativas y mutuales. Lo cual es importante. Pero esto es histórico. O sea, la economía social, para el INAES, en este momento es todo ese amplio espectro, todo ese universo tan amplio de producción de bienes y servicios al margen de la lógica del capital, y que incluye a cooperativas y mutuales, pero también a clubes, asociaciones civiles, organizaciones sociales, movimientos sociales, todo eso, el feminismo también, todo eso nos interesa porque lo, lo consideramos que todo eso es economía y la tercera idea fundamental es que el inaes se, se propone como objetivo estratégico la centralidad de esta economía social dentro de la economía argentina. O sea que entonces aquí aparece la economía social como proyecto político nacional, muy fuerte. Digamos. No quiere ser nada más, solo, digamos, la economía social. No, no, esto lo quiere hacer en, en colaboración, en unión, en articulación, con otros sectores diferentes. Y hay un cuarto elemento que me parece que es muy importante para el, para el tema que se trata hoy, es que Mario dice que el, el espacio estratégico para el desarrollo de la economía social debe ser el de los municipios, el territorio de los, de los, de los municipios. O sea, son cuatro ideas eh, eh, que constituyen el marco desde donde en este momento nos ponemos a pensar en la, eh, las, las cooperativas de actores múltiples. O sea, si el, si el INAE se propone ser el articulador de toda esta economía social para que alcance una centralidad respecto de toda la economía argentina, bueno, acá hay que largarse a escuchar la necesidad social y a explorar formas nuevas en algún modo nos, nos permita articular con distintas formas jurídicas. De modo que la figura de, la, de las cooperativas de actores múltiples, que conservando el principio cooperativo, conservando el principio de economía social, imbuidos del cooperativismo, del mutualismo y de la economía social como proyecto político nacional, fuerte, fuerte, en articulación con otros sectores, eh, consideramos a las cooperativas de actores múltiples, donde actores diversos se ponen en, en, en relación entre sí, bajo el interés general, con la valoración de la diversidad. Nos parece muy importante esta, esta cuestión de valorar lo diverso para poner en común, o sea, lo diverso, valorar lo respetado, tiene una potencia inusitada, inusitada, el grupo cooperativo, el grupo mutual, el grupo asociativo, imbuido del, de la valoración de las diferencias con un objetivo común, que encima es el objetivo general, tiene una potencia inusitada. Esa potencia es la que quisiéramos que se ponga en, en, sobre, sobre la mesa con toda fuerza posible, digamos, para este, dar respuesta a las cuestiones que aparecen, como Mario dijo, la pandemia puso desnudo, este, puso desnudo, barbaridades. O sea, cómo nos, nos, nos interpela, no solo como cooperativistas, sino como seres humanos. La economía social tiene entonces un desafío estratégico muy, muy fuerte y... Me parece que encuentra al MINAES en este momento es el órgano del Estado para el gobierno social, en las mejores condiciones conceptuales por lo menos, para poner en desarrollo de todo esto, que es un desafío que eh, entendemos que no lo vamos a poder llevar a cabo si no es con el concurso de, todo, de todos los sectores. Necesitamos de todo eso. El concepto constructivo se, se plantea. Eh, en cierta manera, eh, ordenar, sistematizar la, la, la multipluralidad del pensamiento de la economía social en virtud de objetivos comunes. Objetivos comunes que sirvan para la, para la, para la realización eh, de, la, de la satisfacción de las necesidades que tenemos en todos los órdenes y que necesitamos entonces, es decir, dado tal objetivo y tal, tal, tal complejidad, necesitamos el concurso múltiple de, de muchas cabezas, de muchos grupos, de muchos sectores. Y estamos en esa, en, en esa propuesta, en esa apertura. Es modo que eh, la, la, la, las cooperativas de actores múltiples que hoy nos, nos convoca es una metáfora de lo que queremos trabajar. Una breve presentación de eh, quienes van a desarrollar el tema de, de cooperativas de actores múltiples, como panelista, bueno, César Bazánis, que es economista, gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, también es consultor del, del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y miembro del Consejo Consultivo del INAES, y como comentarista, Gustavo Sosa, que es eh, abogado e integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, miembro de la RUES, la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, y también miembro de nuestro Consejo Consultivo en el INAE. Eh, muy contento por esta convocatoria, por ver mucha gente conocida, pero más contento quizás por ver mucha gente que no conozco. Eh, en primer lugar, por supuesto, un agradecimiento al inaes por esta convocatoria a innovar los modelos de la economía social. La verdad que siempre nos entusiasma mucho cuando tenemos que innovar en términos de modelos de economía social. Los cooperativistas siempre hemos sido innovadores. El origen del cooperativismo precisamente es innovar la forma, eh, las formas en que organizamos la economía. Así que, de alguna manera, esta generación, nuestra generación, tiene que pensar sus modelos frente a los desafíos que estamos enfrentando en Argentina, en nuestro continente y en el mundo. Eh, en ese sentido, eh, lo que vamos a charlar hoy es bastante provocativo, es esta posibilidad de pensar cooperativas, como ya se ha explicado, que no sean, no sean estrictamente manejadas por un grupo, un tipo de asociados, o sea, no solamente productores, ni, ni consumidores, ni trabajadores, sino pensar formas mixtas en la conducción y en la organización de este tipo de empresas. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes eh, ¿Por qué es pertinente esta discusión? Bueno, porque no es una discusión teórica que se nos ocurrió a ver si hacemos una cooperativa distinta, sino porque estamos enfrentando varios desafíos para los cuales nuestras cooperativas en sus formas tradicionales no están pudiendo encontrar respuestas adecuadas. En primer lugar, eh, me parece que todo el tema ambiental, la centralidad del tema ambiental, probablemente el gran desafío de nuestra generación, nos hace pensar en la necesidad, por ejemplo, de a provocar cambios profundos en la forma en que producimos nuestros alimentos, en los alimentos que consumimos. Y entonces uno puede pensar, bueno, tenemos que organizar cooperativas de productores agroecológicos a los efectos de garantizar una oferta de alimentos no solamente sana, segura, sino también respetuosa del medio ambiente. Pero obviamente sería recargar esta agenda en un solo actor social, porque esto también es responsabilidad de los consumidores, que como ustedes saben, hay muy, movimientos muy fuertes de consumidores que están trabajando eh, en Argentina y en el mundo en términos de, bueno, ¿cómo garantizamos estos alimentos agroecológicos? Y entonces decimos, bueno, pues acá hay una, una confluencia de intereses muy interesantes entre los consumidores y los productores. ¿Podemos organizar una cooperativa, por ejemplo, de promoción de productos agroecológicos donde estén implicados los consumidores y los productores? Uno diría en principio, bueno, pero ahí hay intereses contradictorios, porque el productor va a querer vender su producción al mejor precio posible y el consumidor va a querer pagarla el menor precio posible. Esta es la lógica habitual que nosotros tenemos al pensar la cooperativa. Sin embargo, hay un punto en común, hay una convergencia en común, que es precisamente la defensa del ambiente, que es precisamente la necesidad, la imperiosa necesidad que tenemos de transformar el sistema, los sistemas agroalimentarios, llevándolas de los modelos de producción actual a los modelos de producción Agroecológicamente sostenibles. Entonces ahí aparece, por ejemplo, unos tantos ejemplos donde nosotros necesitamos un modelo cooperativo donde podemos implicar actores diversos como esos. Otro, otro ejemplo muy, eh, que ya hemos charlado muchas veces es todo el proceso de recuperación de empresas. Como ustedes saben, este, la, las empresas, nosotros tenemos una gran tradición en la recuperación de empresas, sobre todo a partir del 2001 que ha sido muy visible y muy conocida en términos este, internacionales, inclusive. Pero uno se pregunta, bueno, frente a estas dos dificultades que estamos enfrentando el coronavirus, con el coronavirus y que definitivamente va a ser, van a ser muchas las, las empresas dificultades, ¿el único modelo que tenemos para presentar a la sociedad para recuperar empresas son cooperativas de trabajo? Eh, es eh, exclusivamente en manos de los trabajadores que tiene que caer la responsabilidad de sostener los puestos de trabajo, o también podemos pensar recuperar las empresas donde estén los trabajadores, pero también los proveedores, también la propia comunidad que quiere acompañar y participar en este proceso de recuperación de empresas. Entonces, este, ahí aparece nuevamente otra, otra posibilidad de pensar actores múltiples a los efectos de comprometerse en un proceso de recuperación de empresa Otro, otro elemento que veníamos charlando, que estamos charlando mucho con, con los amigos de Factic, de la Federación de Cooperativas de Tecnología, Innovación y Comunicación, es el tema de las plataformas, el tema de la economía de plataforma. La economía de plataforma seguramente es la gran innovación que vamos a, a vivir, o que estamos viviendo en el mundo, y que está transformando la economía, pero es una... Un sector de la economía que está hegemonizado por los capitales multinacionales y por los capitales que dan mucho compromiso territorial, digamos, ¿no? Eh, valga, por ejemplo, reflexionar sobre todo el tema de las cooperativas de las, eh, de las plataformas que se dedican a la distribución, ¿no? este, a, la, de, a la entrega a domicilio. Eh, ahí tenemos que, por ejemplo, estamos en una determinada localidad. Y, la, y, y para nosotros garantizar un servicio de entrega a domicilio en la, en la localidad, que tiene que ver con los consumidores locales, que tiene que ver con las empresas locales, que tiene que ver con los trabajadores locales, apelamos a una organización multinacional que incluso implica perder divisas en este sentido. Digamos, ¿no? Eh, y no solamente eso, como bien me decía Leandro Mon, que por ahí que creo que está vinculado a este tema, decía, el problema es no solamente eso, sino que rompe las relaciones sociales en el territorio. Es si decir, las relaciones sociales entre todos esos actores en el territorio terminan siendo mediatizadas por parte de una organización de estas características. Eh, y entonces, bueno, ¿quién tendría que administrar estas plataformas? ¿Podemos decirle a los que hacen el servicio de entrega a domicilio que se pongan sobre, los, sobre sus hombros, digamos, la gestión de esta plataforma? ¿No deberíamos también comprometer a los comercios que usan estas, estas plataformas, que hoy se están viendo eh, de alguna manera afectados por el poder monopólico de estas plataformas. Ahora cuando se ha incrementado la necesidad de estas plataformas, todos los comerciantes que han tenido que reconvertir su actividad, todos los pequeños productores que han tenido que reconvertir su actividad para distribuir a través de las plataformas, se encuentra con que las comisiones son cada vez más altas. Y al municipio no, no le interesa tener una plataforma este, que garantice que los recursos que se generan en la localidad queden en la localidad. Entonces tenemos que pensar la gobernanza de las plataformas. Y la gobernanza de las plataformas necesariamente es multi digamos no, no, no podemos pensar solamente en una plataforma o de los trabajadores o de los este, usuarios de las plataformas. Entonces ahí tenemos un, un, un nuevo espacio donde hoy no tenemos una respuesta para darle y hay que pensar una, un modelo innovador. Otro, otro espacio que me parece importante en este sentido es todo el tema de las cooperativas este, de inclusión social. ¿no? Eh, calculo que debe haber alguna, algún amigo de la huella por ahí, Mariana había dicho que iba a participar. Este, estas cooperativas donde las, las constituimos a los efectos de mejorar o posibilitar la inserción social, por ejemplo, a los usuarios de los servicios de un Entonces, ahí el único modelo que estamos planteando hasta ahora es el de cooperativa de trabajo, una cooperativa, cooperativa de trabajo donde los asociados son los usuarios neuropsiquiátricos. Y sin embargo, en este esfuerzo necesariamente tienen que confluir esos trabajadores, los trabajadores profesionales que acompañan a, estos, a estas personas que deben incluirse socialmente, el propio neuropsiquiátrico, las personas este, vinculadas a la, a la comunidad, etc. Si no tenemos un modelo de gobernanza, un modelo de organización de estas cooperativas que se adapte a esta situación emergente. Es decir, con, con, con lo que quiero decir, esto no, lo que estamos haciendo ahora no es un diálogo abstracto, sino tiene que ver con que estamos teniendo demandas y no estamos pudiendo satisfacerlas porque no tenemos modelos adecuados que de alguna manera se, eh, se condigan con la normativa que tenemos, con el marco normativo con que estamos viviendo. Entonces con varios amigos, comenzando por Orbaiceta, que lo aumentaba recién Mario, eh, y en el marco de Cooperar y de otras instituciones, estamos comenzando a explorar esta posibilidad de cooperativas de múltiples partes interesadas. O explorar esta posibilidad que, por supuesto, no va a ser un invento argentino, ni mucho menos, sino que, eh, como, como ustedes habrán visto en algún, en algún pequeño punteo de temas que se, que se mandó en forma preparatoria esta reunión, están las experiencias de las cooperativas de interés colectivo en Francia, las cooperativas sociales italianas, las cooperativas Solidaridad en Canadá, algunas experiencias del País Vasco, este, de supermercados gestionados por, productores y consumi por consumidores y por, y por trabajadores, digamos, ¿no? O sea, hay un, todo, antecedentes importantes a nivel internacional que nos dan la pauta de que es posible este recorrido y ya hay experiencias exitosas en el mundo vinculado a este modelo de las cooperativas de múltiples partes interesadas. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de comentarles a ustedes dónde se encuentran los nudos conceptuales, las dificultades eh, que podemos encontrar y cómo tratar de, de resolverlas en este ejercicio de pensar modelos de cooperativas y concretamente estatutos y reglamentos de cooperativas que se adecúen a estas necesidades. Yo voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno... Eh, entonces, le decía, algunos temas críticos que, vamos a, que, que aparecen al pensar el tema de las múltiples partes interesadas o de cooperativa de múltiples partes interesadas. En primer lugar, lo, pues, el, lo más evidente que es la necesidad de implementar un modelo institucional, institucional que permita la gobernanza compartida entre distintos tipos de asociados. Por ejemplo, si yo estoy con una, una cooperativa donde voy a tener trabajadores, voy a tener productores y voy a, tener que, voy a tener consumidores de esa empresa que estoy constituyendo, estos, este, los órganos de gobierno de la cooperativa, y en particular su consejo de administración, por ejemplo, debería estar integrado en forma equilibrada entre estos tipos de asociados. Yo me, me parece o nos parece lo que estamos conversando estos temas, en que esto es asimilable al tema de los distritos, que son muy usados en las cooperativas, cuando hay que organizar a las grandes cooperativas, para garantizar la, la plena y mejor y equilibrada representación entre todos los territorios que integran la cooperativa. Por ejemplo, si ustedes ven eh, cooperativas así con sistemas de participación sofisticados, como puede ser el CreditCop, o como puede ser el Banco Credit Cop, ¿no? o como puede ser Agricultores Federados Argentinos, que es la cooperativa de primer grado más importante de nuestro país, ustedes encuentran que eh, en la asamblea de la cooperativa que es obviamente una asamblea de delegados que están integrados por representantes de los distintos distritos, al momento que la asamblea va a elegir el Consejo de Administración, no puede elegir a cualquiera. Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿cómo no puede elegir a cualquiera? No, no puede elegir a cualquiera porque tiene que elegir entre los candidatos que han sido planteados por los distritos. Es decir, la asamblea, el estatuto, le, le obliga a la, a, a, en, en estas grandes cooperativas, como por ejemplo el Credit Cop o Agricultores Federados Argentinos, a que cada uno de los consejeros, además de representar al conjunto de la cooperativa, es representativo de su distrito. Eh, si por ejemplo, que si no estamos en agricultores Federados argentinos, este, al elegir la asamblea tiene que haber, supongamos, alguien de la, del centro primario de las Breñas, eh, que forma parte de la agricultura federal, que es una cooperativa de primer grado, y entonces la asamblea, al momento de elegir la conducción, él tiene que elegir al candidato que ha sido mandado por su distrito. Esto no solamente por un tema de dispersión territorial, sino fundamentalmente de buscar el equilibrio político entre actores que si bien tienen, este, si bien tienen objetivos comunes, si bien tienes coincidencias de objetivos, y todos los productores agropecuarios, por ejemplo, vinculados a AFA, dicen, bueno, este, tenemos un interés común que es tratar de garantizar el mejor precio posible para nuestro producto en el mercado. Sin embargo, también hay diferencias de intereses entre ellos, porque no es lo mismo que la cooperativa realice, por ejemplo, inversiones en instalaciones en un territorio, que hacerlo en otro. Entonces tienen que velar cada uno de ellos, cada una de las partes interesadas, de alguna manera tiene que velar, porque el funcionamiento general de la cooperativa contempla los intereses de todas las partes. Es decir, hay intereses contradictorios, que de alguna manera tienen que ser este, administrados por estas grandes cooperativas, y esto se hace a través de respetar la representación de los distritos. A mí me parece que esta idea, que hemos usado mucho en el movimiento cooperativo, simplemente hay que, hay que organizar a estas cooperativas nuevas, que estamos pensando en múltiples partes interesadas, con la misma analogía. Es decir, tiene que haber distritos de trabajadores, por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos recién, distritos de trabajadores, distritos de consumidores, distritos de, de usuarios o, de, o de, como querramos definir a los, a los diferentes tipos de asociados y cada uno de ellos va a mandar a sus representantes, a sus candidatos para integrar al Consejo de Administración y después la Asamblea, como cualquier cooperativa y en pleno acuerdo a lo que establece la Ley de Cooperativas, elegirá al Consejo de Administración integrado por los candidatos establecidos o designados previamente por cada uno de los distritos. O sea, si bien este tema pareciera ser un tema complejo, a mí me parece que perfectamente se puede adaptar la experiencia normativa vinculada a los distritos, a reconocimiento de distintos tipos de asociados en función de territorios digamos, que tenemos en grandes cooperativas, como decía recién la credicopafa a esta situación de los multiactores. Ese es un primer punto que me parece importante que los estatutos y los reglamentos que pensemos lo deben resolver. El segundo punto que a veces parece un poco oscuro, es el de la, la, la posibilidad de que exista esta figura del asociado de apoyo o asociado colaborador. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a dar el siguiente ejemplo. Probablemente ustedes hayan visto la película La Odisea de los Giles, este, una película del año pasado. Los que no hayan visto les cuento un poco la, la anécdota, es que una serie de, de vecinos de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires en los años 90, estamos en una crisis económica importante, estamos con problemas de desempleo, etc. El pueblo se está muriendo, como tantos pueblos se morían en aquellos años, y entonces ven que hay instalaciones interesantes para todo el tema de, de acopio de granos que estaban abandonadas, y entonces dicen, bueno, ¿por qué no recuperamos esta empresa? ¿Eh? ¿Por qué no ponemos a funcionar esta empresa? Lo interesante es que los que piensan esto es Fermín, que es el personaje... De, que interpreta Darín, que es el dueño de la estación de servicio. Eh, está Brandoni, que es el, el gomero del pueblo. Eh, está Rita Cortese. Rita Cortese tiene una empresa de transporte. Está una pareja ahí que se llama, son los hermanos Gómez, creo que se llaman, que son este, nada changarines o eh, trabajadores desocupados que viven de changas. Y todos ellos dicen, bueno, vamos a trabajar para recuperar esta empresa. Entonces, Claro, los que estamos mirando la película decimos, bueno, esto no se puede hacer en Argentina. Porque si uno quiere recuperar los hilos, dice, yo tengo que apelar a los productores agropecuarios, y entonces hacer una cooperativa agropecuaria, o tengo que apelar a los trabajadores, y entonces apelo a organizar una cooperativa de trabajo. Pero, ¿qué tiene que ver la empresaria transportista con el con el, con, el, este, con el dueño de la estación de servicio, con el gomero? La verdad que no, había, no, tenía, no tenía mucho sentido. Pero bueno, ahí queda claro que hay una serie de actores que en realidad, si bien no están contemplados dentro de la tradición cooperativa que formen parte de la cooperativa, en realidad están sumamente interesados en que funcione eso. Porque obviamente, en caso de que funcionara esa empresa de acopio de granos que estábamos hablando en la, en la película, eh, Darín iba a tener clientes en su estación de servicio, Brandoni iba a tener sus clientes este, en la gomería, este, Rita Cortese tendría sus la posibilidad de transportar granos, el hijo de Real quería estaba desocupado y podía trabajar ahí, etcétera, etcétera. O sea, hay un impacto en la comunidad que, el, que tiene que ver este, con los proveedores, con los sueldos que se pagan, con los impuestos que se pagan, etcétera, etcétera, que hace que para toda la comunidad sea importante esa cooperativa y este actor no lo tenemos considerado habitualmente como parte de nuestras organizaciones cooperativas. Entonces ahí aparece también un elemento importante, cuando hablamos de múltiples partes interesadas, la necesidad de reconocer, o la posibilidad, ¿no? la necesidad de reconocer la posibilidad de este asociado de apoyo, de este asociado colaborador que es bastante representativo, en toda la, en, aparece en toda la experiencia internacional que les comentaba antes. Y me parece que no es arbitrario, no hay que hacer ninguna adaptación de la ley, es simplemente entender de que uno puede asociarse precisamente para el cumplimiento al séptimo principio cooperativo, que es de compromiso con la comunidad. Porque cuando las cooperativistas hablamos de compromiso con la comunidad, no nos referimos a que la cooperativa simplemente por ser socialmente responsable da cosas a la comunidad, sino por ser parte de la comunidad, materializa su compromiso con la comunidad a través de la cooperativa. Y esto es lo que nos habilita a nosotros a asociar a esos representantes de la comunidad para llevar adelante la cooperativa en función de ese compromiso con la comunidad. Ese es un segundo, entonces, aspecto que tenemos que incorporar en los objetos sociales y en la organización de los este, en la organización específica que hagamos a las distintas cooperativas de múltiples partes interesadas. Bueno, después tenemos un tercer tema. Este tema es bastante más complejo, no complejo por, por temas de normas de, de las normas de cooperativa, sino por las dificultades históricas existentes entre todo el mundo del cooperativismo, el mundo del derecho cooperativo y el mundo del derecho al trabajo. Hace mucho tiempo que el INAES ha resuelto que no autoriza la organización de cooperativas con secciones de trabajo. Es decir, se autoriza cooperativa de trabajo o cooperativas de otro tipo con distintas secciones, pero no cooperativas con secciones de trabajo, para, para que los que no están familiarizados con el tema, si bien la mayoría lo está, eh, supongamos que yo estoy en una cooperativa agropecuaria y digo, bueno, voy a, quiero instalar una fábrica de pastas, una fábrica de fideos secos, eh, porque tengo eh, tengo candial para, para hacer fideos secos, y entonces organizo esa, este, esa fábrica, pero mejor en lugar de contratar empleados, voy a asociar a trabajadores, entonces voy a desarrollar esa, esa planta de fideos secos este, con los trabajadores asociados en pie de igualdad con los productores agropecuarios. Eh, eso lo veríamos mal, o sea, se, se, en la tradición nuestra y concretamente en las decisiones que toma habitualmente la idea diría es que no, porque hay un riesgo de precarización del trabajo. ¿eh? Es decir, bueno los productores agropecuarios, que son los que realmente controlan históricamente la cooperativa, van a abusar de la flexibilidad que permite una sección de trabajo para este, burlar la, la defensa de los derechos del trabajador, digamos, ¿no? Burlar los derechos del trabajador. Entonces ahí tenemos, ahí por esa razón, esta es la razón histórica por la cual no se acepta el tema de secciones de trabajo. Bueno, esto hay que revisarlo, esto hay que revisarlo, porque si nosotros vamos a trabajar con cooperativas de múltiples partes interesadas, y entendemos que algunas de ellas pueden incorporar secciones de trabajo, entonces esto tiene que, tenemos que revisarlo. Pero esto nos pone, nos mete de alguna manera, eh, las dificultades del cooperativismo de trabajo adentro de nuestras cooperativas de múltiples partes interesadas. Eh, lo cual no nos tiene que llenar de temor, sino con todo lo contrario. Lo que hay que hacer es resolver ese problema. Resolver ese problema requiere... O que los trabajadores estén en relación de dependencia, con lo cual desaparece el problema, o que los sean trabajadores asociados, pero que haya un reglamento de, eh, del INAES aprobando las condiciones de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Como ustedes saben, la ley de cooperativas dice que las cooperativas, para tener un reglamento, para que sea válido el reglamento, tiene que ser autorizado, aprobado, por la autoridad de aplicación, por el INAES. Entonces, el reglamento que diga las condiciones de trabajo, eso significa la remuneración, el sistema de licencia, este, las vacaciones, la cantidad de horas trabajadas, etcétera, etcétera. Ese reglamento tiene que ser acordado por los trabajadores, pero también requiere, requiere si lo ponemos como obligación dentro de, de este tipo de cooperativas, requiere la aprobación del INAES. Y ahí podemos construir, junto con el INAES y, y, y eventualmente también junto, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, construir un equilibrio necesario entre la necesidad de garantizar los derechos del trabajo y garantizar una gestión flexible del cooperativismo de trabajo, atendiendo que los trabajadores están asumiendo el riesgo de eh, conducir a la empresa. Digamos. Este tema es probablemente el, el tema más complejo de resolver, insisto porque tiene que ver con todas las complejidades del cooperativismo de trabajo, pero me parece indispensable avanzar y profundizar en la discusión en este tema mundo de las cooperativas de múltiples partes interesadas. Finalmente, otro tema que me parece menos, menos complejo, digamos, pero, pero tiene su vuelta, su vuelta conceptual. Eh, supongamos que nosotros tenemos un frigorífico. Si el frigorífico es de los ganaderos, está claro que si hay un excedente, ese excedente se distribuye entre los ganaderos en función de la cantidad de animales que cada uno haya faenado. Si ese mismo frigorífico es una cooperativa de trabajo y eventualmente hay un excedente, ese excedente se distribuye según los trabajadores, según el trabajo que haya aportado cada uno en la cooperativa. Si ese mismo frigorífico es, son los dueños, son las carnicerías, es una, una, un una cooperativa de provisión de servicios a las carnicerías, para que las carnicerías se puedan abastecer de carne, entonces bueno, ese ex excedente va a ser distribuido entre las, diferentes, este, eh, entre las diferentes carnicerías de acuerdo a la cantidad de animales que hayan faenado. Ahora, si en el frigorífico están los trabajadores y los ganaderos, la pregunta es, es bueno, ¿cómo distribuimos esos excedentes? Esto, esto puede parecernos un, una, una encrucijada, digamos, frente a esta, en este modelo. A mí realmente me parece un tema, un tema marginal, me parece que el problema más serio es discutir entre los ganaderos y los trabajadores, por ejemplo, en este, en este ejemplo que estaba dando, bueno, ¿cuál va a ser el costo este, de faena que se le va a cobrar al ganadero y, cuán, y cuánto se va a retribuir al trabajador? Y después, si sobra algo, me parece un tema menor cómo se distribuye. De todas maneras, me parece que puede ser resoluble, simplemente la cooperativa tiene que decidir si esa actividad se va a organizar como una sección de trabajo, o como una sección de provisión de, de provisión de servicios de faena para los productores ganaderos. Es decir, realmente no, no me parece que sea un tema, un tema imposible de resolver. Bueno, a partir de todo este conjunto, de, este conjunto de, de, de elementos que tenemos que resolver, uno puede pensar distintos modelos de estatutos, este, y ver cómo vamos resolviendo cada una de estas situaciones. Este, ha sido el este es el ejercicio que hoy estamos haciendo, es simplemente un ejercicio exploratorio. Eh, y aquí aparecen eh, tres, tres posibilidades distintas que estamos, que estamos conversando, y en esto me voy a tomar unos cinco minutos más para, para, para presentar algunas, algunas ideas importantes. Eh, insisto, estos son simplemente ejercicios que estamos haciendo. Eh, ahí ven en una primer columna, dice cooperativas comunitarias, cooperativas de desarrollo local. Quisiera, quisiera confesarles que en realidad cuando estamos hablando de esta cooperativa, yo estoy pensando en, en cooperativas que ya existen, y concretamente en una experiencia muy importante, que es la experiencia de la cooperativa CAPIC en Córdoba de Voto. Los que conocen... Eh, el cooperativismo cordobés, saben que en, en Devoto, cerca de San Francisco, hay un grupo cooperativo y mutual muy exitoso, tan exitoso es que la capital provincial de la economía social en Córdoba, precisamente, es en la localidad de Devoto, por este modelo. Y en esta, este conjunto, de hay un conjunto entonces de, de mutuales y de cooperativas que funcionan en forma articulada, y una de las más importantes es precisamente a esta CAPIC, esta cooperativa eh, que fue una cooperativa constituida en los años 80, donde la comunidad precisamente dijo, bueno, acá tenemos un problema muy serio, un problema de empleo, tenemos que garantizar trabajo sobre todo para los jóvenes que se van a estudiar y después no vuelven, bueno, todas las problemáticas que ustedes conocen que aparece entre las en las pequeñas localidades de nuestro país. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, después de toda una historia que es muy divertida escuchársela y muy instructiva escuchársela a quien es el gran dirigente de este proceso, que es el, el amigo Domingo Benzo, eh, llegaron a la conclusión que lo mejor era poner una fábrica de envases. Una fábrica de envases para poder vender envases a Arcor, a Sancor y a todas las este, industrias ag agroalimentarias vecinas que tenían. Entonces ponen la fábrica de envases. Pusieron esta fábrica de envases y efectivamente fue algo muy, muy exitoso y fue el centro de esta cooperativa que comenzó a, a, y que, que, has, que ha venido creciendo en forma exponencial. Ahora fíjense, esta cooperativa produce envases. Eh, ¿Los socios quiénes son? Los socios todo el pueblo. Los socios son los mismos socios que eran socios de la Mutual, en realidad fue una, una cooperativa parida por la Mutual. Este, los mismos eh, socios de la Mutual son los socios de la cooperativa. Obviamente los socios no trabajan en la cooperativa, porque los trabajadores están en relación de dependencia, no son socios de la cooperativa. Los socios no son consumidores, porque no, obviamente no consumen los envases. Los, los socios no son proveedores, los socios simplemente son parte de la comunidad interesada en que se desarrolle esa actividad y que le ha permitido que sea un pueblo que no tiene, este, no tiene ninguna tasa de desempleo, digamos, tiene tasa de desempleo cero gracias a este, gracias a este modelo. Entonces, ha tenido un impacto formidable, pero no se adecúa a ninguno de los modelos que nosotros estamos trabajando. Esto es lo que yo tengo en la cabeza cuando... Les presento acá esta idea de la cooperativa comunitaria, es la comunidad la que lo lleva adelante. Entonces ahí aparece, y, y, y entramos a mirar los renglones de este cuadrito. El primero dice objeto, el objeto es de interés comunitario, es decir, desarrollar actividades de interés comunitario. Esto, esto es un objeto nuevo que hay que pensar en nuestro estatuto. La actividad, yo separo el tema del objeto de la actividad porque a veces se confunde, es decir, ¿se acuerdan que yo, en mi ejemplo el frigorífico? que es una actividad podía tener de tres objetos distintos. El objeto de, ser, de servir a los ganaderos, a los trabajadores o a las, o a las carnicerías. Entonces estamos pensando que puede, la, la actividad podrá ser cualquiera. Y los asociados o pueden ser toda la comunidad o parte de la comunidad, como es el ejemplo este que yo decía Capic, o pueden ser, en lugar de eso, instituciones representativas en la localidad. Y este es otro modelo que se está charlando, por ejemplo, en el municipio de Pringles, pensando en, en, en lo que ellos llaman cooperativa de desarrollo local. Es decir, cooperativa donde se siente la cooperativa de servicios públicos, las cooperativas de servicios públicos, el propio municipio, eh, la, alguna sociedad civil, el club y la, el resto de las organizaciones sociales, que representativas de la comunidad conducen esta cooperativa comunitaria y... este y, y, y promueven el desarrollo, digamos. Entonces, este, este tipo de cooperativa comunitaria o de desarrollo local, eh, es una cooperativa que requiere un estatuto específico, eh, porque si hoy quisiéramos, hoy, si hoy, tanto a, a la gente de voto, como a la gente de la, cooper, de la película esta, La Odisea de los Giles, quisiera encontrar una solución, bueno, nosotros tenemos que aportarle esta solución, eh, o estas posibilidades de solución. Pues no quiero extenderme este, con, este, con este modelo, hay, hay un tema interesante aquí que aparece, que es la posibilidad, eh, el, el hecho de que como no, no tiene asociados que están recibiendo un servicio, no hay accidentes repartibles, o sea, todos los accidentes deberían ser mandados a, como una reserva irrepartible, esto es una cosa rara, entonces hay que ver cómo lo tratamos, no me parece que nos genere ningún problema importante, pero digo, hay una situación eh, extraña que precisamente las que se encuentran en cooperativas con, como CAPIC. Digamos, todos los excedentes son excedentes irrepartibles que van a una reserva irrepartible. Bueno, otro, otro modelo distinto, ya más vinculado a la tradición de las cooperativas de múltiples partes interesantes, podría ser este, el de la segunda columna, que dice trabajo asociado y otras partes interesadas. En ese caso ya estamos hablando de una cooperativa de trabajo, es decir, una cooperativa que tenga como objetivo, como dice las. Este, normalmente las, los objetivos de las cooperativas de trabajo, que tengan como objetivo este, producir este, a partir de la, del trabajo de sus asociados, desarrollar determinadas actividades, pero hacerlo en un marco colaborativo con otros actores, con otras partes interesadas. Entonces sería una cooperativa de trabajo, pero que pudiera incluir otros tipos de cooperativas. Donde hubiese requisitos de asociación distintos según tipo de cooperativas, es decir, por ejemplo, que los socios de la cooperativa de trabajo tengan hacer un aporte de capital vinculado al salario mínimo y los y las socios de productores este, hagan un aporte de capital vinculado a la producción que van a entregar, por ejemplo, digamos. no Pueden, distintos requisitos de asociación, pero lo más importante, como habíamos explicado en la, otro, en la, otra, transparen, en la otra transparencia, ya aparezco Aníbal Fernández, en la otra diapositiva, este, la el Consejo de Administración estaría representado por los distintos actores, incluyendo los trabajadores asociados, pero también eventualmente los productores o también eventualmente las instituciones de apoyo, eh, representados en el directorio a partir de esta organización de distritos que yo les había comentado. Eh, estamos pensando en una asamblea, una sociedad de un voto, estamos pensando también en la posibilidad de poder establecer también las asambleas organizadas también en distritos y donde podamos equilibrar la participación de los asociados según el sector. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un supermercado donde trabajan 30 personas, pero tiene 400 asociados consumidores, podemos encontrar un desequilibrio que hay que resolverlo a través de una asamblea, por ejemplo, donde no todos estén habilitados a votar, sino que haya habilitaciones que estén de alguna manera vinculadas a la cantidad de trabajadores que existen. Por eso estamos pensando en una cooperativa de trabajo asociado, para poner el centro específico de la cooperativa en, eh, en el trabajo asociado, porque el objeto de la cooperativa es generar ese trabajo en las condiciones acordadas por la propia cooperativa. El excedente, el excedente se distribuiría según el trabajo aportado, pero, como toda cooperativa, como está habilitado dentro de la ley, también habría distribución del excedente en función del capital aportado. O sea, si hubiese excedente yo puedo retribuir al capital aportado por los propios trabajadores, o por los productores, o por los consumidores, o por otras partes interesadas, con un interés limitado, tal cual establece el inciso 4 del artículo 42 de la ley, y el resto, en concepto de retorno, distribuido según el trabajo. Y aquí estaríamos pensando, por supuesto, en una cooperativa, como ya habíamos explicado, con trabajo asociado, pero con un reglamento obligatorio, que establezca claramente cuáles son las condiciones de trabajo. Bueno, y finalmente el otro, no, no lo quiero desarrollar así, no, yo creo que ya me excedí un poquito en tiempo, pero ya no estamos hablando, el primero tenía como objeto interés comunitario, el segundo como objeto trabajo asociado en el marco de otros, de otros actores, en el marco, un marco de cooperación con otros actores, y habría una tercera posibilidad que simplemente de objetos múltiples, digamos no es decir, donde yo tenga la cooperativa pueda tener una sección de trabajo, pueda tener una sección de consumo, pueda tener una sección de, de comercialización de productos agropecuarios dentro de la misma cooperativa, y donde también sean reconocidos estos diferentes tipos de asociados en el Consejo de Administración a través de los distritos, como habíamos conversado. Bueno, esto, estos son un primer ejercicio que, como les decía, estamos haciendo, y, y lo, el, estamos entusiasmados más que, que con el reconocimiento de un nuevo modelo cooperativo, en tratar de resolver a través de estatutos apropiados y reglamentos apropiados con este tipo de ideas, que den respuesta a cada una de las experiencias específicas que yo les había comentado al principio, ya sea de recuperación de empresas, de cooperativas agroecológicas, de plataformas de cooperativas o de cooperativas de inclusión social. Bueno, espero que hayan servido estas ideas como, como disparadores y quedo a la espera de los comentarios de, de Gustavo. Hola, buenas tardes a todas a todos. Pero me, me interesa mucho la temática y, y agradezco al Instituto a César eh, la invitación a, a participar. Eh, quizás algunos aspectos, desde una mirada quizás de lo legal, lo normativo, eh, en general. Primero que eh, veía preguntas que se hacían en el, en el foro respecto a la cuestión de, de, la, de la ley, y de la modificación de la ley o no. A ver, nosotros tenemos una ley de cooperativas que tiene 47 años, ya o sea, de historia. Y en esa legislación se, se incorpora una tradición que ya la tenía la 11.388, es... Eh, no generar eh, tipificaciones estrictas y rígidas eh, en la tipología de cooperativas. Eh, la propia legislación nos establece, incluso a la hora de distribuir excedentes, en el inciso quinto, apartado E, habla de las demás cooperativas o secciones en proporción a las operaciones realizadas por los servicios utilizados por cada asociado, mismo distribución, la de motivos de la ley, que muchas veces la tenemos a veces un poquito olvidada, un documento que acompañó en su momento a la ley, se señala expresamente que la numeración de distintas clases operativas hecha a propósito de este tema, el artículo 42 de la ley, no significa en manera alguna crear una tipología legal, como tampoco poco lo hizo la ley 11.388. Eh, ¿A dónde voy con esto? Que la ley no nos establece que, tipos de cooperativas en sí mismo va a haber? Podemos, como se ha hecho desde antes de la legislación y luego, crear diversos tipos de cooperativas porque las, la organización de las mismas es justamente prestar servicios ¿sí? y para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales tal como tenemos la definición de, de las cooperativas conforme a la declaración de Manchester en el año 95. 22 años después de la ley actual, que incorpora el séptimo principio, que es un poco que tenemos aquí muy presente, que es el de compromiso con la comunidad. Y principios es que incluso ya hemos tratado e incorporado en algunas resoluciones, y algunas, algunas pautas eh, normativas. Eh, en ese sentido, y a lo largo del tiempo, ¿sí? el propio instituto fue tomando medidas que no estaban expresamente señaladas en la ley, pero rescatando el espíritu de la ley, pero también complementándolo con la urgencia y las necesidades de los tiempos. De esa manera no se hubiera creado la posibilidad de que las federaciones de confederaciones incluyan asociados que no son cooperativas, no se hubieran creado los TICOCA, eh, no tendríamos hoy la posibilidad de contar con asambleas a distancia, que es cierto que esto se crea en el marco de, de un contexto de, de emergencia, pero es una solución que se le brinda al sistema cooperativo y que, por supuesto, no estaba ni por asumo pensado eh, en la legislación del año 73. Eh, tampoco tendríamos la suspensión de matrículas, que es un concepto creado eh, no en la ley, sino a través de la Resolutiva de Linares. Eh, entonces, tenemos una ley que no la tenemos más tan rígida como parece, tenemos probablemente, y algo que nos ha hecho un poco rígidos en la conceptualización, son estatutos, modelos y que como tales hay que conceptuarlos y para esto habrá que pensar en otros modelos. ¿Mm? Tenemos una misma base del estatuto modelo del año 77 y eso nos ha Genera, permitido generar las que supongo serán más del 98, 99% de las cooperativas actualmente existentes se han basado en esos estatutos. Bueno, eso es un estatuto que sigue siendo modelo, que así sigue siendo eh, resuelto, ¿vende? para pensar las lógicas de estas cooperativas habría que pensar en nuevos modelos de estatutos. Tampoco estamos hablando de diferentes categorías de Estados no estamos hablando acá de diversas participaciones en los derechos políticos, no estamos haciendo una mutual con activos adherentes, cadetes, honorarios, etc. Estamos hablando de asociados y asociadas con diversos roles en la co construcción de esta cooperativa. Entonces deberíamos pensarlo desde esa lógica, no desde la idea de categorizar asociados, eh, o por lo menos no satisfactoriamente desde esa concepción, sino hablar de, de roles. Eh, por eso me parece interesante este planteo que nos hace César, ese cuadro que me parece que es un espacio para empezar a pensar y a trabajar estas realidades, y también sostener que estas cooperativas no se estarían creando ahora, lo que estamos tratando es también de buscar un andamiaje que les permita a muchas que se han creado eh, tener estas cuestiones resueltas. Así como César comentaba, Capic, del Grupo Cooperativo Mutual de Goto, Podemos tener un montón de experiencias, incluso cooperativas de desarrollo local. Recuerdo casos de Noquén, las cooperativas de Villana Manzano Amargo. Eh, todo lo que es el universo, de actualmente lo que estamos denominando cooperativas sociales, como la Huella, que comentó Recién César, la cooperativa de trabajo de acompañantes, usuarios del Paco Limitada, que excede lo que tradicionalmente conceptualizamos una cooperativa porque son cooperativas de comunidad, una participación importante, no solamente de, de los profesionales, sino de integrantes de, de las comunidades, de las familias, de los chicos y las chicas que están siendo acompañados en su recuperación integral, que muchos de ellos luego se convierten en acompañantes. Para esto, el formato tradicional de la de trabajo, lógicamente, no, no cierra. Eh, y sería injusto cerrarlo ahí, porque nos estamos perdiendo la posibilidad de, a través de la vía cooperativa, resolver las necesidades actuales, las necesidades sociales, conforme la definición de cooperativas, que tienen las comunidades y que quieren resolverlo a través de la vía cooperativa. ¿no? Entonces, no estaríamos acá pensando en forzarla, sino tratar de darle una actualidad y una mirada eh, que creo que pecaríamos y la dejaríamos en marco meramente rígido, y esto nos obliga a pensar mmm, nuevos modelos, eh, nuevos estatutos, y eventualmente pensar en cómo organizamos las, los andamiajes jurídicos, las estructuras internas, para que la participación de todos los sectores tenga real eh, incidencia en la, en la vida de la cooperativa. Se señalaba ahí esta cuestión de las cooperativas de trabajo, bueno, si hay trabajadores y no trabajadores y eso genera dudas, bueno, hay que establecer un mecanismo donde los trabajadores no queden sometidos a los no trabajadores, digamos, en las decisiones. Eh, tenemos que pensar en algunas experiencias locales, incluso que se dan dentro de no solamente de las cooperativas sociales, sino de las cooperativas de la economía popular, en donde las dinámicas son mucho más complejas, eh, pero mucho más naturales de lo que establecen los estatutos. ¿Mm? Entonces me parece saludable empezar el debate hoy, Se lo tomo como un inicio de, del debate, eh, y me parece que podemos explorar dentro del marco legal y crear nuevas dinámicas de, de generación de cooperativas en el marco del desarrollo local y el desarrollo de nuestra comunidad. Y estuvimos haciendo como síntesis en, en, en el equipete de, de coordinación con los compañeros, y va una primera ronda eh, sobre todo lo que está pasando en el chat, que es súper interesante, y los intercambios y demás. Entonces, la primera pregunta sería, ¿es posible generar este tipo de nueva cooperativa multiactoral a través de una resolución o hay que modificar la ley de cooperativas? ¿El área de legales del INAE se aceptaría aprobar una matrícula de este tipo? Algunas cuestiones vemos que quizás ya se fueron mencionando, pero por ahí retomarlas creo que, que sería interesante. La segunda, ¿es posible contar con algún estatuto de cooperativa mixta con un municipio ¿Cuál es el rol de los municipios en la promoción de este tipo de cooperativas? La tercera, un importante tema, fijar un máximo, eh, un, un tamaño máximo o un tamaño óptimo para este tipo de cooperativas. Y el último, en una cooperativa de trabajo, la democracia eh, es la que a los trabajadores nos garantiza que nuestros propios derechos no sean vulnerados. En este tipo de cooperativas, ¿habría no trabajadores tomando definiciones sobre los trabajadores? ¿Hasta qué punto es viable ante conflicto de intereses? Esta sería la primera ronda de preguntas. Bueno, gracias Ruth, gracias por la participación. Eh, Las preguntas parecen muy pertinentes. En primer lugar, si ¿sí es posible generar este tipo de nueva cooperativa a través de la resolución o hay que modificar la ley de cooperativas. En eh, la exploración que nosotros estamos haciendo en esta, en esta reflexión, en principio todas las cosas que, que he planteado como, como opinión personal, porque digo, no, no quiero comprometer la, la opinión de otros actores, es que eh, la mayor parte de estas cosas, por no decir la totalidad, las podemos resolver en el marco de las atribuciones que tiene, que tiene Linares. Eh, me parece que un tema, por, por eso hice ese primer punteo de los, de los cuatro temas, en este tema de la, del reconocimiento de distintos tipos de asociados y que ese reconocimiento se, se traduzca en distritos y que esos distritos estén representados en el Consejo, no es más que trabajar en forma análoga a lo que ya estamos haciendo con el reconocimiento de distritos eh, con una explicación más de carácter territorial en, otras, en otro tipo de cooperativas. Es decir, es simplemente trabajar por, por analogía. Eh, me parece que... Y así, y así en, cada, en cada uno de los temas. Por supuesto, es algo que hay que trabajarlo y por supuesto que es algo que hay que trabajarlo con el área de legales de linares. Ojalá podamos, a partir de esto, armar este, un equipo de trabajo y explorar esto. Este. En segundo lugar, eh, respecto al tema de los municipios. Eh, respecto al tema de los municipios, este, me parece eh, es, eh, es muy importante el planteo. Eh, ustedes saben que, que ya en el marco del artículo 19 de la ley de cooperativas, eh, está planteada la posibilidad de la participación del Estado, del Estado Nacional, del Estado Provincial o, o de los Estados Municipales, en la conducción, el, integrando el Consejo de Administración. De hecho, esto es muy habitual en las cooperativas de servicios públicos, que el municipio sea obligatoriamente, digamos, esté sentado en el Consejo de Administración. O sea que es un socio con algunos privilegios, por así decirlo, con algún reconocimiento especial en función de lo, de lo permitido en el artículo 19 de la ley de cooperativas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, la posibilidad de, de las cooperativas de desarrollo local, cuando estemos incorporando a los miembros de la comunidad y a instituciones representativas, es más, en la, en la hipótesis Pringle sería solamente a las instituciones representativas, bueno, podemos buscar que estas instituciones representativas tengan alguna participación especial en el Consejo de Administración, por ejemplo, en la experiencia que nosotros decíamos de Capic, no está el municipio, pero bien uno podría pensar que esté el municipio o que esté un, siempre un representante de la mutual, que fue la que parió a la cooperativa esta, digamos. ¿no? O sea, el municipio nos parece que tiene que jugar un, un papel muy importante y ese papel muy importante este, puede, puede formar parte de ser una de las instituciones de apoyo. Vieron cuando hablamos de, de asociados colaboradores, yo puedo tener, por ejemplo una plataforma cooperativa donde estén los usuarios de la plataforma, los trabajadores de la plataforma, incluyendo los, los, los que hacen el, la distribución a domicilio, y el propio municipio, y esté el municipio integrando el Consejo de Administración en función de las posibilidades que nos brinde el artículo 19. Sobre el tema del tamaño no, no me quiero extender, eh, definitivamente es un tema fundamental el tema de la escala apropiada, eh, no solamente en este tipo de cooperativas, sino en cualquier otro tipo de cooperativas. Eh, los desafíos de la escala, se, la complejidad de la escala eh, es que pone en tensión los sistemas de participación. Es decir, mientras más grandes, más dificultoso, más, más especializado tiene el, el sistema para garantizar efectivamente la participación. Por eso es tan interesante experiencias como AFA, experiencias como el Credit y experiencias de grandes cooperativas con sistemas de participación muy sofisticados, muy interesantes, que permiten una participación equilibrada de todos los actores. Así que no me asustaría una cooperativa de múltiples partes interesadas, grande, eh, con muchos asociados, siempre y cuando tenga un dispositivo de participación de la, de la complejidad este, requerida. Y el cuarto punto que nos planteaba la pregunta, que tiene que ver con el tema de las cooperativas de trabajo, si de alguna manera no están cediendo los trabajadores soberanía este, en, este, en este tipo de, de entidades. Bueno, para empezar, no siempre cuando hablamos de, de múltiples partes interesadas estamos hablando de socios trabajadores. ¿no? Uno también puede imaginar cooperativas de múltiples partes interesadas o cooperativas comunitarias, como habíamos charlado, donde los trabajadores sean empleados de la cooperativa, como es gran parte de la experiencia del cooperativismo argentino. Eh, por fuera del cooperativismo de trabajo. Pero efectivamente, cuando yo estoy pensando en una cooperativa en multi partes interesadas, donde hay trabajadores y otros actores, entre todos voy a tener que acordar muchas cosas. Entre ellas, las condiciones de trabajo. Entonces ahí hay una tensión, hay una tensión en la cual tenemos que garantizar de que se respeten los derechos del trabajador. Para responder esa tensión me parece que no hay que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora, que es prohibir las secciones de trabajo, sino habilitar las secciones de trabajo, pero con reglamentos de carácter obligatorio, donde, que sirvan como instrumento para la defensa de los derechos del trabajo, en función de toda la tradición de reglamentos que ya tenemos en el cooperativo de trabajo. No hay nada que inventar. En realidad lo que hay que hacer es que esos reglamentos sean obligatorios, muy especialmente en este tipo de cooperativas, porque como bien eh, dice la pregunta, hay un riesgo digamos, de, de pérdida, de control de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo, que de alguna manera tiene que ser protegido por un reglamento que lo garantice. Como está presente Antonio Calabio, que es el director de Asuntos Jurídicos del INAES, y como él ya viene y el equipo de él viene estudiando, me gustaría que él tuviera alguna respuesta a la primera pregunta. ¿Qué te parece? Acá en directo, online. Nosotros estuvimos ahí estudiando, eh, tengo, tengo que confesar que ha eh, sido inspirador nuestro eh, Gustavo, Gustavo Sosa, y, y creemos que se sale por arriba de este problema y está resuelto en una vieja resolución del INAE, del INAC, que es la 507 95. Eh, la... La norma de la, la 1337 no habla de federaciones ni confederaciones, sino que habla de cooperativas de grado superior. Por lo cual, una federación no es un conjunto de cooperativas, sino que es una cooperativa también de grado superior. Para decir una que todos conocemos y hoy está en, en los periódicos, ACA, por ejemplo, es una cooperativa de cooperativas. Y así se, se denomina. ¿Y por qué es interesante esta salida? Para, para nosotros, acá, el, el, eh, Claudia Dovena y Luciano Pisacane, que están también acá en esta reunión, eh, han estudiado y podrían extenderse un poco más. Pero lo interesante de esto es que este, esta resolución admite la participación de personas jurídicas que no sean cooperativas. Hasta un tercio. Por lo cual, estaría... Eh, resuelto el tema de la participación de otras entidades que no sean cooperativas. Y, como una municipalidad, como una iglesia, o como Molino de Río de la Plata, para nombrar una empresa que ya no existe más. Pero eh, el, et, Esto eh, permitiría inmediatamente la constitución de entidades con participación de, de entidades no cooperativas. Por otro lado, permitiría, porque en esa, eh, en esa escala el de cooperativa de grado superior, también permitiría evaluar la posibilidad de un voto proporcional, de acuerdo a la participación eh, a la cantidad de gente de cada, de cada cooperativa que la integra, o también por la utilización de los servicios en cada una de las cooperativas, algo que eh, al pasar eh, también mencionó Gustavo. A nosotros nos parece que eh, es la salida en la cual el conjunto de, de entidades cooperativas se constituye en una, cooperativa, una, en una cooperativa de grado superior. Tranquilamente no tendría ningún tipo de inconvenientes. Con lo cual, con una lectura, como dice la Corte de la Nación, sencilla, de primera interpretación de la norma jurídica, uno estaría habilitando la posibilidad de jugar ya con este, por ejemplo, una cooperativa de desarrollo local, donde el común denominador, que es lo más importante de todo esto, encontrar los comunes denominadores, podría ser un de, común denominador geográfico. Esto, eh, por supuesto, no soluciona todos y cada uno de los problemas que se han planteado, que la verdad que es un, es un universo eh, difícil de abarcar, pero es una norma que permite que permite iniciar el camino y resolver las cuestiones que estábamos planteando, por lo menos en, en lo grueso. Sí, no sé si Luciano por ahí podría ilustrar un poco más, o Claudia Dovera, eh, sobre este punto. Siguiendo el, el lineamiento de, de lo que dijo el doctor Carabio. Eh, a través de una cooperativa de, de grado superior, podríamos zanjar muchos de los problemas sin necesidad de recurrir a una reforma de la ley, que ya de por sí es algo, es un trámite bastante engorroso y azaroso, porque todos sabemos que muchas veces las leyes quedan guardadas hasta que pierden estado parlamentario, es una cosa más complicada. Pero bueno, no solamente eh, utilizar la figura de la integración federativa, digamos, de la cooperativa de grado superior, sino que también hay otras maneras, el artículo 5 de la ley, por ejemplo, ya tengo acá la ley a la vista, eh, dice, da un principio más amplio, dice que las cooperativas se pueden asociar con otras personas de con personas de otro carácter jurídico, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio, lo cual también abre un abanico de posibilidades. Y el artículo 84, que acá lo estoy buscando en InfoLeg, las cooperativas pueden convenir la realización de una o más operaciones en común, determinando cuál de ellas será la representante de la gestión y asumirá la responsabilidad frente a terceros. Es decir, estos serían como una especie de unión transitoria de cooperativas, este, también para cuestiones puntuales. Como vemos, no solamente tenemos el artículo 85, que es lo que habló sobre todo el doctor Carabio, que es la cooperativa de grado superior, sino que también tenemos otras posibilidades para casos por ahí más puntuales. También este, esta idea eh, de la cooperativa de grado superior puede zanjar algún tema relacionado más que nada con las cooperativas de trabajo y la um, legislación particular ¿no? para cooperativas de, de trabajo y la mezcla quizás de las cooperativas de trabajo con otro, con otro tipo de cooperativas. Entonces, digamos, al unirse en una integración de segundo grado quizás podría digamos, no alterar el, el tema de la cooperativa de trabajo, ¿no? Y, y, y, y quizás crear ahí algún conflicto, que ya la cooperativa de trabajo quedaría independiente del resto de los actores y no, deberí, no, no se pondría en conflicto, quizás, ¿no? Quizás este, con el resto. Porque también eh, en cooperativa de trabajo muchas veces se planteó la idea de, la, de tener su propia ley ¿no? en cooperativa de trabajo. Entonces, por un lado, quizás este, se quiere separar a la cooperativa de trabajo del resto, y en este caso no, es como que quedaría incluida en la misma, en la, en la misma organización que tiene sus problemas. Lo, que, lo importante me parece es que estamos todos con la misma intención y viendo que hay posibilidades en el marco actual avanzar, y es decisión de Linares avanzar en este sentido para darle la posibilidad a este tipo de, de nuevas formas cooperativas. ¿no? Una tantita más de preguntas. Eh, tal vez una aclaración respecto a la distribución de los excedentes, porque surgieron varias preguntas al respecto, eh, y otra aclaración respecto a la proporcionalidad de los votos. Eh, tercera pregunta, ¿qué pasa si las organizaciones conformaran, conformaran una cooperativa de desarrollo local eh, con cooperativas de servicios, clubes, universidades, profesionales, independientes? Y la última, y no por ello menos importante, ¿cuál sería el beneficio de estas nuevas cooperativas? Bueno, con respecto al tema, al tema del accidente, como, como yo adelantaba, me parece que... Um, que, que no es el tema central, me parece que el tema, el tema del accidente es un tema marginal, en todo caso, en esta, en esta discusión. Eh, el, la, la forma más clara de verlo... En el ejemplo este que habíamos char... les había planteado recién, ¿no? de, bueno, de si vamos a armar eh, una, un frigorífico cooperativo y tenemos los ganaderos y tenemos este, los trabajadores, eh, bueno, cómo distribuimos el, el excedente, si entre los trabajadores o entre los ganaderos. En realidad lo que estamos discutiendo en el fondo es si el frigorífico lo organizamos como sección de trabajo o como sección de provisión de servicios a los ganaderos. A mí me parece, en el segundo hipótesis que yo planteaba en el cuadrito que presentaba, uno podría pensar, organizar esto como una cooperativa de trabajo asociado, donde los ganaderos se suman como este, otra parte interesada, pero las secciones son secciones de trabajo y se distribuyen en función del trabajo aportado, lo cual no significa que los ganaderos no participen de los excedentes porque si aportan capital, podrían participar en la distribución de los excedentes en función del interés aportado. Y insisto, me parece un tema un poco finito, en todo caso lo, lo, lo profundizamos en otro momento, pero no me parece un, un escollo importante al momento de pensar las cooperativas. Eh, el, tema, el tema de los votos sí es un problema, es un problema complejo, eh, yo les insisto sobre esta idea eh, de que una, en la Asamblea de Agricultores Federados Argentinos, para usar unos ejemplos que comentaba, eh, el, el Consejo de Administración tiene que ser representativo de los distintos centros primarios eh, y esos, y esos este, centros primarios tienen que mandar una determinada cantidad de candidatos, por parte de su distrito. Me parece que esa, esa puede ser la, la misma idea. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una cooperativa, eh, estoy en un proceso de recuperación de una empresa eh, y en ese proceso de recuperación de empresa tengo los trabajadores y, y es una empresa agroalimentaria y también tengo productores y también tengo al municipio que le interesa en, en representación de la comunidad colaborar con eso. Bueno, yo puedo decir en el estatuto que en el Consejo de Administración habrá cuatro trabajadores, cuatro representantes este, puestos como candidatos de los productores agropecuarios y un integrante del municipio. El tema es que ese Consejo de Administración va a ser votado por toda la Asamblea. O sea, la Asamblea va a poder elegir a los consejeros que quiera, pero siempre y cuando respete esa composición, y no solamente esa composición, sino que respete que hayan sido designados por el distrito, en forma análoga a lo que sea un distrito de carácter territorial. Eh, yo soy consciente de que esto les puede hacer ruido a muchos, eh, a mí me parece que tenemos que profundizarlo, y, y me parece además que si bien es muy cierto lo que dice Gustavo, de que nuestros modelos de estatutos están muy vetustos, estamos hablando del modelo del 77, a mí el artículo cuarto del, del modelo de estatuto de la cooperativa de trabajo, cuando habla que no se puede participar en política, me parece que está muy bien escrito en el 77, en plena dictadura, pero hoy podríamos empezar a poder revisarlo, digamos, ¿no? Pero digo, eh, son muy viejos estos modelos, pero aparte de estos modelos, en realidad el, hay una enorme variedad de estatutos aprobados este, por, por el INAES, con resoluciones que tienen el mismo nivel jurídico, de las resoluciones de los modelos de estatutos, es decir, montones de resoluciones aprobadas, que son muy este, novedosas. Uno, de segundo grado, pero acá puede tener como socios productores agropecuarios, o sea, no solamente cooperativas agropecuarias, sino productores agropecuarios. Por ejemplo, no, es decir, para, para poner un ejemplo, y, y arman un distrito para los productores agropecuarios, por un lado, en forma paralela a la representación de los productores agropecuarios. Digo, digo eso como un ejemplo, no, o sea, la, las grandes cooperativas son muy innovadores, Nosotros, como, como Cooperar, por ejemplo, tenemos este, un consejo de administración integrado por... 17 consejeros, Los conseje hay un consejero, por ejemplo, o consejera, que surge eh, de candidatos que presenta el comité de género. O sea, la asamblea puede elegir cualquiera, pero siempre y cuando sea uno de, la, de las compañeras que han sido aportadas por el comité de género. O sea, hay mecanismos para, para que ya han sido, ya hay antecedentes entre nuestros estatutos donde uno pensamos formas de gobernanza donde se pueden equilibrar los distintos actores que integran a, a la cooperativa. Eh, y bueno, el tema de, de cooperativas de, de desarrollo local, en realidad, este, es, un, es un concepto a construir, es algo que Mario está impulsando fuertemente en, en el marco de las mesas asociativas, el asociativismo en la economía social. Me parece que la posibilidad de, de pensar a las instituciones locales formando parte de una cooperativa, a los efectos de desarrollar trabajo, y vuelvo al ejemplo de Capic, vuelvo al ejemplo de Capic, ¿eh? un ejemplo para el cual no tenemos estatuto todavía, insisto, si no, no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de cosas que se hacen y no tenemos estatutos apropiados para promoverlo. Si Darín venía a, a Linaes y quería organizar una cooperativa como le de Capic, le digo a Darín, no, no podés, pero, pero Capic lo hizo. Entonces, bueno, entonces digo... Eh, me parece que, me parece que, eh, que los que eh, armaron una cooperativa con los integrantes de la comunidad, incluyendo al municipio e incluyendo al resto de los actores locales, con un criterio de cooperativa de la comunidad, es decir, con un criterio donde la cooper, el, el, el objetivo, el objeto de la cooperativa no es brindar un servicio específico a un grupo de asociados o a un grupo de vecinos, sino es brindar el servicio de desarrollar. La, eh, desarrollar localidad y responder al interés de la comunidad digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un concepto que es bastante fuerte que me parece que es perfectamente compatible con la ley de cooperativas y muy particularmente con el cumplimiento del séptimo principio cooperativo y, y por lo tanto puede ser una herramienta, una herramienta poderosa, no la única y, y aquí quiero hacer también una observación, no estamos hablando de un modelo de cooperativas de múltiples partes interesadas, estamos pensando tenemos las dificultades de la huella, como ejemplo. Tenemos las dificultades de las cooperativas de plataforma. Tenemos la, la, la necesidad de promover las cooperativas de, de desarrollo local y desarrollo comunitario, como la, lo que estaba planteando recién. Tenemos los desafíos de la recuperación de empresas. Pensar que todas esas van a ser solucionadas con un modelo de estatuto es un disparate. Digamos. Estamos tratando de abrir la cabeza para pensar respuestas adecuadas frente a estas diferentes alternativas Y por supuesto, el beneficio, contestando la última pregunta, tiene que ver con tener capacidad desde Linares, desde, desde el movimiento cooperativo, de presentar modelos adecuados frente a lo que hoy quiere hacer la gente, frente a los consumidores comprometidos con la agroecología y los productores de la agroecología. ¿Qué le contestamos del cooperativo? No, tienen que hacer una cooperativa de consumo, una cooperativa de productores agropecuarios, o le decimos, pueden ser, y podemos integrar un consejo de administración, mitad y mitad, entre los los consumidores, y, y, y pensamos que se puedan resolver esta, estos temas así. Es decir, estamos pensando sobre la, no, no para inventar cosas nuevas, sino para dar respuestas a las demandas que hoy está presentando la sociedad eh, y que nosotros como innovadores sociales, que, que esos somos los cooperativistas, tenemos que dar esa respuesta. ¿no? Muchas gracias eh, a, todos por, a todos y a todas por haberse sumado a esta mateada. Es más o menos la mateada una mateada como la que armamos en nuestras casas con amigos y amigas, pero con más gente. Eh, muy eh, La verdad que muy profundo y muy, y muy claro la exposición de César, eh, de Gustavo. Eh, claramente esto habla de, eh, de alguna forma, la nobleza del formato jurídico cooperativo, la capacidad que tiene de dar respuestas ante distintas situaciones, eh, no nos metimos a, con el tema de las mutuales, pero las mutuales también eh, se han ido adaptando a distintas circunstancias. Eh, son organizaciones que tienen eh, arraigo en todo, nuestro en todo nuestro territorio. Son organizaciones que la experiencia argentina demuestra la diversidad con, de la que se ha hecho cargo este tipo de, de organizaciones y que ha podido generar una economía eh, diversa, heterogénea, una, una economía que no es institución, sino que es básicamente sustancia, que es, que es eh, formas y que posibilita que las personas puedan eh, realizar sus actividades más diversas a partir de un formato jurídico que es muy simple. En general, tendemos a no tocar, eh, y era una de las preguntas que salía en la ley, tanto la ley de cooperativas y de mutuales, sino en todo caso a recrearlas e innovar, porque tienen dos elementos fundamentales en Argentina, que son el acto cooperativo y el acto mutual, con un conjunto de cuestiones derivadas, entre ellas impositivas y diversas normativas, que precisamente son la clave de esta flexibilidad. Generalmente tendemos a reflexionar sobre, esas, sobre ellas y, llegado el caso, eh, recrearlas. Y la verdad que, eh, dada la experiencia de nuestro país, no, no, no, no ha ido mal por ese camino. Eh, me parece que un poco lo, el, el área de legales de inaes agrega, a la exposición que hicieron César y Gustavo, una posibilidad, que son las cooperativas y organizaciones de segundo grado. También se puede agregar otro camino para ir, eh, quizás, por esta, que lo hemos ensayado en algún momento, bueno, con José Orbaizeta, la gente de FECOTRA, que son los consorcios de cooperación, digamos, son todos instrumentos que permiten el asociativismo de distintos espacios generar una interfase común que posibilite hacer grupo económico de base solidaria, que es esa un poco la idea, cuando se tiene que ganar en escala económica o escala de gobernanza para incluir a múltiples actores, generar instrumentos que sin perder la identidad, eh, que, que, que habiliten, digo, la, el diálogo, la articulación, la capacidad de hacer juntos, sin perder la identidad de cada uno de esos actores. Bueno, el modelo cooperativo y mutual en general tienen esa, esa plasticidad y capacidad sin perder eh, lo que son eh, su base sustancial de principios y valores. Eh, como decíamos, no pretendemos desde el inaes salir a generar nuevos modelos o, o nuevas formas, sino lo que pretendemos es en todo caso dar respuestas a demandas y necesidades que nuestra sociedad y nuestra comunidad va, va generando y van apareciendo. El, la concentración económica, la globalización, la pérdida de la capacidad que tenemos como personas de tomar decisiones sobre cosas que son cada vez más determinantes sobre nosotros mismos. O sea, una economía con un nivel de endeudamiento como el que tenemos. Se mueve un punto la tasa de interés del dólar en Estados Unidos y se modifica todas nuestras relaciones. Digo, vamos perdiendo la posibilidad como comunidad de tomar decisiones sobre las cosas que son trascendentales para nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de recrear son, modelos de gobernanza sobre las cuestiones que, que son centrales para nosotros y pensamos que el cooperativismo y el mutualismo tienen mucho para decir y mucho para aportar en esta situación. En la medida en que van apareciendo eh, sociedades más complejas, con, con, con, con más partes, que no somos solo productores o consumidores como, como espacios separados, sino que a lo mejor la tecnología empieza a a generar esto que somos a su vez consumidores y productores, esta idea del prosumidor, empiezan a aparecer eh, nuevos nuevas, nuevas sujetos y sujetas, digamos, quedan el sujetas, pero nuevos eh, eh, actores y actrices sociales, entonces de alguna manera eh, avanzar con estos formatos que ya no solo eh, se puede pensar desde la contradicción eh, de alguna etapa anterior donde se pensaba, bueno, es contradictorio el que produce con el que consume, sino que ante un hecho como que aparecen economías globalizadas, eh, tanto los que producimos como los que, los que consumimos a nivel local, eh, digo, entramos en contradicción con el, con el actor eh, global. Digamos. Entonces, la posibilidad de a partir de este tipo de herramientas incluir a los múltiples actores en un modelo que hace viable eh, estrategias de desarrollo local, estrategias de, de, de, de economía, eh, digamos con impacto sobre el total de la comunidad, aunque haya eh, específicamente eh, algunos componentes que estén vinculados de manera eh, directa con el hecho económico. Digamos que es un poco esa la apuesta. Eh, Dos palabritas sobre cómo estamos pensando la construcción de política pública por parte del INAE. Nosotros pensamos que la política pública tiene que ser necesariamente un ámbito participativo. Eh, esto no es solo una mateada entre amigos, sino que en realidad estamos definiendo eh, cómo miramos la política pública. Las preguntas, las intervenciones, la participación, en realidad terminan en reflexiones que a su vez nos ayudan a mejorar la forma en que estamos decidiendo y tomando eh, determinaciones eh, por parte del directorio. Pensamos que es imposible construir una política pública de carácter estratégico si no es a partir de generar espacios de encuentro, de generar procesos de innovación abierta que implican contar eh, con el diálogo de experiencias, con el diálogo de, de, de personas que, que son expertas y que conocen, y con el diálogo entre los liderazgos. Nos parece que tenemos que partir de, de reconocer lo que decíamos al comienzo, un poco la, los nuevos desafíos, no, no poner la herramienta jurídica antes, no poner el, el, el carro delante del caballo, sino entender los nuevos desafíos que nos, nos propone la sociedad, que nos propone la comunidad, las nuevas problemáticas que aparecen, a partir de ahí entender un poco qué casuística hay, cómo se han intentado resolver estas cuestiones en otros lugares del mundo, de hecho venimos repasando con este tema de cooperativas de múltiples partes interesadas, la experiencia eh, de Canadá, la experiencia, alguna experiencia de Europa, eh, las organizaciones que tienen alguna experiencia internacional nos han eh, acercado estas, estas, estos casos para poder pensarlos y para poder analizarlos. En algún momento se abre como una cuestión metodológica el espacio del diálogo, donde entre todos nos metemos, eh, nos ensuciamos un poco las manos y empezamos a, a escudriñar sobre las posibilidades, reconocer también nuestra propia historia, nosotros cuando miramos estos modelos, no solo nos quedamos con lo que pasa en Canadá, sino que vamos a lo que pasa en Devoto, vamos a lo, que, a lo que a las respuestas que nos hemos dado desde nuestra propia experiencia, ponerla de alguna forma en, en, en, en diálogo y, ponerla, y hacer síntesis con eso, y, fe, y finalmente después termina en cambios normativos, no arranca por ahí un poco el, el, el proceso. Entonces, bueno, nada... Eh, agradecer eh, la, la presencia de todos ustedes, decir que el INAES eh, va a ser así, el INAES que viene, el INAES que está haciendo, va a ser un INAES donde vamos a abrir eh, todos los espacios de diálogo que haga falta, porque sabemos que desde ahí se construye la política pública. Gracias. Bueno, gracias. Gracias infinito para todas, todos, todes. Eh, la verdad emociona mucho este encuentro desde que empezamos a soñar con el Consejo Consultivo y el papel que el Consejo Consultivo tenía que, que tener. Viendo los comentarios sobre el federalismo, eh, acá está hablando alguien de Basavilbaso Entre Ríos, que si bien me conurbanicé después eh, y, y mis temas de investigación son sobre el conurbano, no dejo de tener mi corazón en Basavilbaso, así que estamos tratando de, de hacer eso realidad bajo la conducción del compañero Mario Cafiero, y eso en este encuentro se vio, así que celebrarlo, y también la co-construcción, esto de eh, ir adecuando, eh, ir haciendo con la participación de todas, todos, todes, eh, las políticas públicas para la satisfacción de las necesidades en un sentido sustantivo de la economía. Así que muchas gracias, fueron muchos termos, muchos mates, y esperemos que sea solo el inicio. Hasta luego compañeros.